¿Qué pasa, compañeros? Soy que y estamos de vuelta con un nuevo vídeo informativo de ION Y esta vez, para ser más concreto, de ION Game Forge Nuestro genial amigo, nuestro compañero, nuestro real, eh, digamos, eh, manager de ION Que nos quiere mucho y nos ama, pues bueno, nos acaba de pegar un puntapié A mí no, porque no juego en Game GAMEFORGE, pero le acaba de pegar un gran puntapié una patada en todos los camboyas o en todos los Hugos a los jugadores hispanohablantes de Ion Game Force Bueno, lo dije eh, en el vídeo eh, Lo dije en el Facebook Todos me estuviste preguntando y vi que no os enteráis No, no, no, no estabais no enterados ¿Cómo me enteré yo? Que tampoco sigo a Gameforge. Bueno, gracias a nuestro Discord. y ¿eh? Gracias a nuestro Discord llamado MMO Hispano. Que estáis todos invitados. Donde tenemos muchas secciones. Y entre ellas una dedicada a ION. Que nuestro amigo Guti compartió ayer la información. Que los amigos de Gameforge han compartido. Para su genial comunidad hispanohablante. Entre muchas otras. Y bueno. ¿Qué Carajo, dice la nota, os la voy a leer, aunque os pondré el link para que la leáis vosotros mismos y veáis que no es coña Anuncio, cambios Al llegar a la actualización 7.0 dejaremos de hacer tres de nuestros idiomas, es así A la mierda, ¿cuáles son? español, italiano y polaco ¿Qué significa esto? Si hasta ahora jugabais a Ion Español, Italiano o Polaco, hasta la actualización 7.0 tendréis que escoger otro idioma. La traducción del contenido del juego, ya se también desaparecerá. Es decir, Ion Español. Adiós, Ion al español. No, Ion, eh, adiós, Ion en español. Sí, eso. Vale. Eh, Las noticias de la página web seguirán estando disponibles en eh, todos los idiomas. Lo mismo se aplica al foro y al servicio de asistencia. ¿Cuál es el motivo? Que aquí es el motivo... Eh, yo tengo un motivo, pero yo sé qué motivo es. Os lo, vamos, os lo voy a leer. Por desgracia, la, decisi la decisión de dejar de ofrecer estas tres idiomas era necesaria. En este momento hay un cuenta con menos jugadores que hace años. Normal. Eh, la traducción de la inmensa, la de recordar en seis idiomas significa mucho tiempo y una gran cantidad de recursos. Así que hemos decidido invertirlo en otra área. Eh, bueno, os lo resumo, aunque ya he oído un poquito. Dice que... Quitando estos tres idiomas, los updates, las actualizaciones llegarán antes. Vamos, a lo que viene es hay menos jugadores, hay menos compras de Gold Pack y de cosas de la tienda, ganamos menos dinero y no podemos pagar a un traductor eh, español, italiano o polaco. Y a la vez, debido a que no tenemos que invertir tiempo en traducir en esos este tres idiomas. Podemos sacar la versión 7.0 mucho antes que el propio Ion América. Como siempre decimos, como siempre digo yo, es eh, eso: una lucha intensa contra Ion América por quitar jugadores. Ahora lo que no sabe es que todos los que estén en Game Forge que estaban por el español aguantando un pin de la madre que lo parió, se si van a ir a Ion América... Servidores pirata. Es así. Sí. Es así. Yo creo que quien va a quedar en Gameforge son eh, los más veteranos y lo que le importe jugar en inglés. Que la verdad que si no eres de España y te importa una mierda jugar en inglés, hace en Gameforge. No me digas que es por, por el Udate, porque el Gold Pack es una mierda. Pero bueno, es lo que voy todo eso que me decían es que yo juego un gameforge porque está en español todo eso que me decían che yo juego un gameforge porque está en español pues ahora os digo yo que os acaban de dar una patada en todos los jugos vienda gameforge o acaba de cagar en toda cara así te haya gastado un pastizal en su tienda adiós al español al italiano y al polaco, que se me va a pero lo que importa es el español. Yo dejé a Young hace ya mucho tiempo, así ya unos meses dejé a Young, estoy jugando a otro juego, por ejemplo, Pacho que Sai, que estoy enganchadísimo. Y un juego que os recomiendo bastante, si no lo conocéis, es Black Desert, que de vez en cuando hacen eventos, que en el cual podéis conseguirlo gratis, leveando un personaje a level 50. ¿Qué queréis que os diga? Es algo que tarde o temprano iba a pasar. Que ya me forje. Se iba, iba a verse con menos jugadores. Que no creo. Que la cantidad de jugadores que, haya, que tengan ahora. Sea como para esto. Pero como ellos tienen una cuenta hecha Ellos tienen que llegar a fin de mes. Con una cuenta hecha En cuanto ven peligrar. Esa cuenta. Pues tienen que dejar a dar soporte a Ion. Que es su juego más ambicioso. De ahora. Para ello. Eh, porque Tera. No sé quién polla juega a Tera de Gameforge. Cuando tenemos a Tera, Tera de América. De Mase. Que va muy bien. Yo jugando de España. Tengo un pin de 120. Que es súper jugable. Y da mejor soporte. Que los propios Gameforge. No sé. Qué mortal. Juega hoy en día. A Tera. De Gameforge. Habrá. Bueno, pues ya sabéis, una buena patada en los huevos que no ha dado Game eh, a, a lo de habla hispanohablante. Eh, quiero que me pongáis en los comentarios qué os parece esto. Eh, que eh, cuando pongan la 7.0 van a quitar el soporte en español. Cuando no soporte, van a quitar el idioma en español. En todo a Es así, no, vuelvo a decirlo por si no habéis enterado. No quiere decir. De la versión 7.0 no vaya a estar en español solo en inglés. Quiere decir que a partir de la versión 7.0 todo el juego íntegro pasa a estar en otros idiomas menos español, italiano y polaco. Es decir, juegues donde juegues en ayón, te lo vas a encontrar en inglés por defecto. Ya sabéis, no quiere decir que la 7.0 no vaya a estar en español y... y yo qué sé... Y NPC de otras versiones si vayan a estar en español, no. Van a borrar, a eliminar íntegramente el idioma español, italiano y polaco del juego Ion de Gameforge. Si queréis jugar, si queréis, queréis seguir jugando a Ion, pues ya sabéis, si no era de Europa... Te recomiendo a Young Ame Forge, va mucho mejor, los eventos son mejores y no tenéis ese mierdoso y dichoso Gold Pack. Eh... Si eres de Europa y no en otra sienta como como una patada en todos los escombros, pues, pura vaya Young América, ¿por qué no? Eh, yo no sé, es gratis, está ahí, probarlo, que te va bien el ping, juega, que no, no juega, juega otro juego. Hay muchos juegos. Hoy en día eh, tenemos la suerte de que tenemos cientos de juegos free to play en el mercado. Ya sea de un género o de otro. Vamos, que... Y luego aparte están los servidores de trucha que no me gusta jugarlo pero bueno. En fin. ¿Qué queréis que os diga? Yo YouTube, como ya habéis visto, lo tengo abandonadillo porque han cambiado mucho la política. No me está gustando y demás. Y si queréis verme, si queréis ver mis eh, mi, mi juegos y eso, pues tenéis, bueno, tenéis pues, Twitch, seguidme en Twitch, vamos, no tenéis mi historia, seguidme en Twitch, mi canal ya, salo, ya lo sabéis, Killer Samus TV, aquí tenéis Twitch, el horario no le hagáis caso, porque luego transmito cuando me da la gana, porque es mi trabajo, ya sabéis que trabajo como diseñador gráfico de streamers, y streamer importante y no tan importante eh, Y aquí suelo transmitir bastante sobre todo para todo el y casi casi ¿vale? Eh, ya sabéis, seguidme en Twitch Y si queréis estar al loro de los MMO Y tener y formar parte de una gran comunidad que hemos creado, Guti y yo Os invito al servidor de Discord MMO Hispano Os pondré la, el link de la, de la invitación abajo en, el, la, en lo que es la descripción del vídeo, ¿vale? Para que podáis pues, entrar. Somos ahora mismo. Mmm, hay 199 de conectados, más 19, pues unos 200. 220 algo. Y cada día crecemos más y más, ¿vale? Tenemos una gran comunidad. Eh, tenemos varios juegos, entre ellos, pues. Eh, Black Tesser, Power Side. Arion, Dowless, Ion y otros juegos que bueno, según vaya entrando gente y, no vaya, y veamos que hay más y que hay más grupos, pues haremos lo que es aumentando la sala Los A, Tera, Fortnite, Puck, Roe, Ring of Ringo Felicio, de GTA, Reun Show, etc. Mm, que hay mucha gente de Fortnite o Tera o lo que sea, que no hay MMO o Fortnite, pero bueno. O de Tera, pues la sala la, la, la aumentaríamos eh, antes había una sala grande, pero la hemos puesto pequeña, porque no hay, hay apenas jugadores de tera pero es fácil, vamos, entráis, elegís vuestro rol así, eh, podéis elegir a qué juego jugáis para que la gente lo sepa, y así cuando tengamos cada noticia podamos podremos, eh, mencionar a todos esos jugadores como hemos como ha hecho Guti, por ejemplo, con el, el anuncio de Gameforge y bueno, pues... eso es todo eh, mejor jode daros la noticia, Porque son malas noticias Después de todo esto eh, Y después de estar dando tiempo a usar por Youtube Porque ya sabéis que lo único que he hecho Es subir algún que otro Directo de Twitch A lo que es el, el canal de Youtube Lo tengo un poco muerto Tengo poco tiempo Y a, Por el trabajo Y a la vez Poco tiempo para editar Prefiero hacer directos Jugar Echar un rato de risa Y resubirlo Y ya está y bueno, eh, lo que hay. Yo creo que ya hemos acabado con esto, ¿no? Hoy va a poner un vídeo super editado, con risa, con música, super épico. Pero que para decir esto no me hace falta tampoco... Más, tampoco quiero alargar más vídeo. Eh, ya veis lo que ha pasado. Podéis comentarme lo que queráis en los comentarios. Podéis entrar en el Discord, en la en el canal que os he dicho. Y Podemos hablar del tema, podemos irnos a la sala con micro y... Y decir mierda de Gameforge o de Ayon o de, o de la madre que no parió Para ti, para Tam. Eso sí, cuando Ayon América la 7.0, aquí un Menda jugará para probar la nueva clase. Por lo menos para probarla. Que luego siga jugando es otra cosa. Pero por lo menos para probarla. Y bueno, pues yo lo... Me ahogo. Eso es todo. Lo siento por que jugáis en Gameforge. Por el español. No por su ventaja, sino por el español. Lo siento por vosotros. Pero... Como me decía mi padre cuando... Mmm, no tenía sitio con las mujeres, Hay mucho pez en el mar. Ahora estoy casado, así que por cojones tengo que encontrar un pez. Fácil. Nos vemos. Soy Kidar y hasta la próxima. Adiós. Bye. <laughs>